Tenemos una invitada que es una amiga muy querida, ella se llama Luz Bemel, eh, practica la meditación en Brahma Kumaris desde el año 93 y dirige eh, las actividades de Brahma Kumaris en Surinam. Ella es muy especial, eh, muy dulce, su, su profesión es pediatra eh, eh, donde ya ella se retiró de eso y se dedica completamente a esta vida espiritual y bueno, su, su idioma es holandés, e inglés y sabe un poquito de español, así que ustedes van a estar escuchando también eh, la traducción que muy amorosamente nos va a hacer Claudia. Así que Luz, bienvenida. Bienvenida a Costa Rica, Nicaragua y a esta parte del mundo que hace días queríamos que estés. I'm so happy. Buenas tardes. <laughs> I'm so happy to be with you all and to spend a couple of hours, a couple of time with you in the coming minutes, coming hour or two. Y uh, so I'm sure that we will all enjoy in our own way and share whatever we have experienced. Entonces, okay. lo que dice Luz es que eh, bueno que está muy feliz de compartir. Quería que, que ustedes escucharan su voz a partir de ahora. Eh, van a escuchar también a la traductora. Okay. Es un, un gran honor estar con todos ustedes. Y yo estaba pensando que cuando yo, de primera vez que, que conocí a Marian, estábamos en Holanda. Y yo estaba pensando en Los Ángeles y la imagen que ella creyó era una de dulzura y de livianez, de luminosidad. Y era muy interesante porque ese momento, hace muchos años atrás, nos, nos hicimos amigas espirituales y para entonces... Yo no estaba tan interesada en Los Ángeles, pero yo estaba pensando, antes de esta charla, que cuando yo era una niñita chiquitita, fui criada en una familia muy estricta católica romana. Y en la iglesia, y especialmente cuando era lo tiempo para la Navidad, habían estos ángeles. Habían canciones acerca de los ángeles, hablábamos de los ángeles. Y lo que recuerdo de entonces era que yo estaba intrigada por estos seres que estaban volando y, y siempre estaban, se mostraban con, con aros, con los alus pero había algo muy interesante y era especialmente alrededor de los tiempos de navidad, habían canciones, las canciones de los ángeles y cuando había canciones, había canciones de los ángeles eran siempre cerca, muy hermosas, de voces muy elevadas, de su dulce hablar, tan dulces. Entonces, esa imagen se quedó conmigo, se quedó conmigo. Mientras yo crecí, nunca pensé mucho acerca de ello. Pero esa imagen se quedó conmigo, de los ángeles que eran luz. Y solo aparecían durante la oscuridad y debido a la luz, porque estaban brillando, siempre lo podías ver a pesar de la oscuridad. Y estaban siempre volando. Y las canciones, ¿saben? Estas hermosas canciones celestiales las acompañaban acerca de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, cuando luego crecí y ya estaba en el colegio, teníamos que hacer un programa de literatura. Entonces tuve que leerme un par de libros para poder hacer esa, esa asignación. Y en ese tiempo empecé a leer también acerca de las cuentos de hadas, y en esos cuentos de hadas un par de historias también habían acerca de ángeles, pero luego un poquito la imagen que yo tenía en los ángeles cambió y empezó a ver que eran más reales, a un ser más verdadero que lo que aparecían, y que aparecían cuando había una necesidad. Y ellos siempre traían algún mensaje, traían beneficio para el mundo. Entonces, este era el segundo estado que yo estaba pensando cuando estaba preparando para esta charla, lo que era ya el crecimiento para un ángel. Y luego, luego ya dejé de pensar sobre los ángeles. Ya no estaba en mi memoria tanto. E incluso era cuando era el tiempo de Navidad. Yo no pensaba, yo veía a los ángeles, pero no pensaba mucho sobre ellos. el DC, Empecé a vivir más la vida y, y, y luego me crucé con este camino, mi camino espiritual. Y en esa búsqueda espiritual, había una, una búsqueda por la verdad. Había un reconocimiento tan especial de que de Dios y la pureza es la misma energía lo que fue toda la revelación porque yo estaba buscando por la verdad y la verdad solo puede venir del ser supremo y el ser supremo es el más puro de todos Y entonces cuando me empecé a darme cuenta de eso, un nuevo mundo se abrió para mí. Había una forma totalmente nueva de ver las cosas, de experimentar la vida. Y también experimentar una relación con Dios. Entonces es en ese proceso de explorar que empecé a entender el ser que es un ángel porque no es solo un ser con, con el halo como se muestra no es solo esos seres que, que solo vemos cuando es, cuando no hay luna y es oscuro. Pero era más que eso. Es mucho más que ello. Y es acerca de un ser puro de luz. Un ser puro de luz. Y no es algo que está lejano a nosotros. Entonces, gradualmente... Mi entendimiento, mi experiencia de lo que es un ángel cambió completamente y cambió ¿Por qué? Porque empecé a sentir que un ángel no es algo extraño, un ángel es, es un ser de asistencia, y que un ángel es yo y es tú, dependiendo cómo nosotros procesamos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y nuestras interacciones, especialmente. Y, por, y, lo, y, la, y, y para lo principal es nuestra relación con Dios. Porque los ángeles son seres puros. ¿Eh? Cuando uno ve, cuando uno ve una, una imagen de un ángel, Siempre va a ser así como doradito, blanquito, brillante. Entonces hay algo profundo en esto. Entender. ¿Qué es un ángel? El ángel en mí. ¿Hay un ángel en mí? Sí, hay un ángel en mí. Y entonces el entender lo que es el ángel que soy yo. Es algo que tenemos que pensar más y algo que tenemos que experimentar. Y solo lo podemos experimentar cuando empezamos a entender acerca de esta relación. Si nos entendemos a nosotros como un ser corporal, Luego, uno va a quedar atraído con toda esta pesadumbre, ¿saben? Vamos a vernos atraídos acerca de todo lo, lo material que se, que se nos pone al frente también. Entonces, cuando pensamos acerca de los ángeles, uno puede volar si uno está feliz. Porque si uno está pesado, cuando uno se siente pesado, no, no, se siente, no, se, no puede volar. Cuando vemos la imagen de un ángel, siempre están volando. Y entonces ese volar, no es que si yo me quiero volver un ángel, no será que dos alas van a salir de mi espalda, no, no es así. ¿Saben que las espal la, las alas son simbólicas? Es el símbolo de volar. Pero volar... Pero el volar es también un símbolo de lograr vivir eh, más allá de la atracción de las cosas mundanas. ¿Qué significa? Que si yo puedo... Si puedo ir más allá de la, de la conciencia de lo material, de la, de la conciencia solo física. Entonces no voy a tener esa atracción hacia las cosas mundanas, pesadas. Porque. Porque la atracción hacia las cosas materiales me hace muy pesada y ya si no puedo irme más allá de esas cosas. Entonces, ¿qué debo hacer para poder ir más allá de todas estas cosas? Entonces, una de las cosas que estamos practicando en la meditación Raya Yoga es entender profundamente que nosotros somos seres espirituales. El ser espiritual, ese es un ser de luz. Un ser espiritual es la energía pura que soy yo. Y entonces, cuando pensamos sobre ello, cuando experimentamos con ello, empezamos a experimentarnos a nosotros mismos como luz. Y la luz que soy yo, esta hermosa luz, esta luz pura, El, este este ser que soy yo es una luz pura, y si yo puedo entender, empezar a entenderme a mí mismo como este ser espiritual, empiezo a vivir de adentro hacia afuera. Y empiezo a vivir desde el, el núcleo de mi ser, que es el ser puro que soy. Mientras más lo entiendo y lo, lo practico. Más voy a experimentar esa luz que soy yo. Y eso se vuelve más importante para mí. Desde donde vivir mi vida. Lo que sucede. Lo que pasa es que empiezo a cambiar esta conciencia de este cuerpo que estoy usando para vivir esta vida. El mismo cuerpo va a estar ahí. Va a ser este cuerpo. Pero. No es que voy a dejar mi cuerpo. Mi cuerpo todavía estará ahí. Pero la experiencia del cuerpo es la que va a estar cambiando. Entonces, cuando empiezo a vivir de adentro hacia afuera, esa luz de amor, esa luz de paz, esa luz de pureza, van a empezar a brillar desde adentro hacia afuera, hacia lo externo. Además, mi, mi relación con el Ser Supremo se volverá mucho más cercana y mucho más personal. Entonces, cuando mi relación con mi Ser se vuelve puro, se vuelve mejor. Y mi relación con el Supremo también se vuelve muy personal, muy íntima, íntima. Lo que va a pasar es que su luz, ¿saben? Yo puedo transmitir su luz a través, a través de mi propia experiencia de ser un hijo de este ser, del ser supremo. Entonces, como ellos muestran, Los ángeles son mensajeros de Dios. Los ángeles son seres puros de luz. Los ángeles son aquellos que hacen lo que tienen que hacer mientras no están siendo influenciados por lo material. Entonces, luego... Se vuelve muchísimo más fácil entender que todos tenemos ese ángel dentro del ser. Pero tenemos que emerger, emergerlo. Tenemos que sacar esas alas ahora. Las alas significan tenemos que volvernos luz. Tenemos que volvernos ese mensajero de Dios. Tengo que ver cómo puedo emerger las cualidades que hay dentro de mi ser, con las cuales, que son lo que, que sea que Dios quiera que yo use en esta vida. Entonces, cuando pensamos acerca de los ángeles, Especialmente cuando tenemos estas realizaciones, empezamos a entender que donde sea que estamos, como sea que seamos, cuando empezamos a practicar esta conciencia espiritual, el ángel puede emerger. Y ustedes ven, yo empecé yo empecé a hablar acerca de cómo fue que me conocí con Mariano. Y entonces, cuando yo también estaba pensando, yo solía trabajar en un hospital. Y gradualmente yo estaba también tratando, practicando la espiritualidad. Y con, el, el la medicina y estaba igual practicando mi conocimiento espiritual entonces hubieron momentos y esos momentos fueron muy preciados para mí cuando uno está solo en el momento y uno realmente sabe exactamente lo que tengo que hacer, exactamente lo que tengo que hacer que uno sabe que está donde tiene que estar, que estoy en el momento correcto en el lugar correcto Y cuando uno está en ese momento, uno siente la guía de Dios, uno sabe, se siente que está más allá, más allá de todas las atracciones materiales y uno sabe exactamente qué es lo que tengo que hacer. Y así es como lo hacemos en este mundo también, ¿saben? cuando nos encontramos con las personas que vienen y, y nos ayudan justo en el momento correcto sin, sin ni siquiera tener que pedirles y hacen exactamente lo que, tienen, hacen lo que se necesita que se haga en el momento, los llamamos ángeles. ¿Y por qué los llamamos ángeles? Porque hay una conexión en el nivel espiritual, hay esa conexión en el nivel espiritual. Y uno le dice, ay, eh, Diosito te envió. Y cuando simplificamos el significado de qué es un ángel, que el ángel es un mensajero de Dios, Y un ángel jamás pone su pie en, en el suelo, material, en, en lo material. Por eso es tan difícil entendernos a, noso, a nosotros mismos que, que podríamos ser ángeles. Otra cosa de los ángeles es que ellos no tienen expectativas. Ellos hacen ellos hacen lo que tienen que hacer y ya se les apega. Ellos no se quedan esperando por los, los agradecimientos ni tampoco porque les le, le den... Eh, eh, hacen lo que tienen que hacer y lo profundo intención que tienen es de traer beneficio. Esa es la intención profunda que tienen. Es traer beneficio y el, ellos mismos no, no se llaman así mismo no no es, es solo entre ellos y dios tienen hacen lo que tienen que hacer la tarea de dios y luego se van entonces cada uno de nosotros cada uno cada una es un ser espiritual a veces no lo sabemos a veces no lo entendemos, a veces no lo experimentamos, pero lo tenemos, lo tenemos en nosotros. Esa, esa bondad innata está en cada uno de nosotros. Entonces podemos emerger ese ángel, porque los ángeles la conciencia del ángel, es muy sutil, es tan sutil. Sutil significa que no está en lo mundano, nada en lo material. Es, es como por ejemplo cuando hablamos del amor. Algunas personas creen que cuando me traes muchísimas flores me amas. Oh cuando haces lo que yo quiero que hagas, entonces sí me amas. Pero el amor puro es algo más. El amor puro es algo que uno siente y experimenta. Porque podemos hacer tantas cosas, traer muchos regalos. Cuando alguien realmente te ama, no necesita ni un regalo, ni nada, nada más. Es un sentimiento puro y profundo que compartimos. Entonces, cuando vemos esto, es sutil. Es muy sutil. El sentir el amor de... El sentir el amor de alguien es muy sutil. Pero tenemos... Quizás lo hemos malinterpretado, lo hemos en, en, nos hemos engañado, esa es la palabra, pensando que esas cualidades que son muy sutiles, las tenemos que materializar. Entonces, solo empezamos a verlo de forma material y se nos olvida acerca de lo sutil Pero los ángeles son seres sutiles. Así, los ángeles están usando esas cualidades que están en los seres sutiles, los seres sutiles que somos cada uno de nosotros. Los ángeles usan sus poderes internos, interiores. Un poder. Un poder interior no es solamente mostrarte que yo soy más grande que tú, sino que es que yo puedo controlar a mí mismo, puedo ser el amo de mi ser. Que no estoy usando la ira, ni tampoco, ni la violencia en mi vida. Ustedes saben. Como cuando estamos hablando de ángeles y muestran los ángeles. Hay esa dulzura, la, esa livianez, esa luminosidad que se muestra. Entonces esas cualidades están dentro de cada uno de nosotros. Solo tengo que emergerlas y trabajar con ellas. Y cada vez que hacemos algo bueno, cada vez que traemos beneficio y cada vez que hacemos algo que da, que da servicio, servimos a los demás, son esos momentos, son esos momentos, que Estamos más allá de, de la atracción del mundo físico, donde están usando nuestras cualidades y actuamos. Y este entonces como cuando usamos nuestros rasgos negativos. ¿eh? Que sería el otro lado de eso, nos empezamos a sentir pesados y se nos va toda la liviandad. y ya no estamos livianos, entonces ya no disfrutamos, no podemos ser felices, y sentimos que no tenemos utilidad, que no somos de utilidad, pero si podemos, si podemos compartir, y si podemos dar luz en la vida de los demás, podemos sentir que tenemos algo que podemos compartir al, con el mundo. Entonces, el volverse un ángel significa que me entiendo a mí ser como ser un ser de luz. Y también a entender mi relación con el Supremo. Porque si quiero ser aquel que trae mensajes de dios uno necesita saber lo que él quiere que yo él comparta con el mundo no saben si uno le da a alguien el mensaje te doy te doy el, el, el pasaje para donde mi tío Entonces, le digo, dale el pasaporte a mi tío. Y después llamo a mi tío y le digo, tío, ¿ya recibiste el pasaporte? Y él dice, no, no, nunca lo recibí. Entonces, ¿qué fue lo que fue mal? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué sucedió? Algo fue muy malo. Porque uno quiere hacer un mensaje, yo tengo que tomar el, el, tomar el mensaje, lo de un lugar al otro lugar. Y tengo que tomarlo tal y como es. Yo no puedo traer yo no puedo traer el, el, el, el password de, a, a mi vecino cuando era el, el password para mi tío. No se lo puedo dar a alguien más. Entonces un buen mensajero entiende el mensaje y se lo lleva a donde sea que se necesita que llegue. Significa que si yo una vez que emerjo mi ángel, mis cualidades angelicales, significa que mi conexión con el supremo debería ser una conexión abierta. Debería estar abierta. Porque si no sé cuál es el mensajero, ¿cómo yo puedo ser el mensajero? Si no sé cuál es el mensaje, cómo puedo ser mensajero. significa que tengo que escuchar a Dios, entonces tengo que ir a la relación con el supremo para escuchar, escuchar porque Dios realmente quiere que beneficiemos al mundo. Él realmente quiere que seamos lo mejor de nosotros mismos. Y si soy un mensajero, tengo que entender el mensaje. Y por supuesto saber cómo dar el mensaje. Y entonces el mensaje que Dios nos está dando ahora es para todo el mundo. Para que entendamos quiénes somos Si yo soy un hijo del Supremo, si soy un hijo del ser de luz, yo, yo también soy luz. Soy luz y mi padre supremo también es luz. Entonces, cuando me empiezo a entender a mí mismo como un ser espiritual, mi, mi vida, mi rol empieza a cambiar porque también me empiezo a ver que no necesito tanto el mundo material, solo necesito servir el cuerpo, solo cuidarlo para que esté lo mejor, pero no necesito ser avaro, pero lo que sea que necesito que Dios me da, entonces lo tengo, no tengo que andarlo pidiendo. Yo puedo ser mí misma y puedo ser un muy buen ejemplo para el mundo, donde sea que soy, si yo misma estoy viviendo en mi verdad. Entonces, el mensaje que le tengo que dar a los demás, cuando yo entiendo, que yo soy ese ser y les sirvo entonces ellos también pueden entender quiénes son ellos mismos una vez que ya empezamos a entendernos a nosotros mismos como esos seres hermosos también empezamos a entender cómo somos una familia Y somos una familia de seres espirituales que somos hijos del Supremo. Y así puedo servir al mundo con mis cualidades. Puedo hacer lo que sea que tengo que hacer y luego seguir a lo siguiente, igual que un ángel. Entonces sería difícil ser este ángel en, en esta perspectiva. ¿O solo tenemos que pensar sobre ello y hacerlo? Y como dije antes, los ángeles siempre son mostrados en la oscuridad. Y no es la oscuridad física, que es cuando ya no vemos al sol y se va oscuro, sino es la oscuridad cuando ya no sabemos lo que es cerrado y lo que es correcto. Entonces los ángeles siempre se muestran como son luz. Se muestran visibles cuando es oscuridad porque son luz. Entonces, lo que olvidamos, ¿qué es lo que hace la vida hermosa? ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos vivir nuestra vida desde la verdad? Así que para poder salir del sufrimiento, salir de la oscuridad, eso es lo que los ángeles hacen, nos ayudan. Nos ayudan a compartir lo que sea que ellos han recibido. Así comparten. Y ellos comparten porque les importa, porque quieren. Y así traer beneficio al mundo. Es lo que lo hacen los ángeles. Ese es el mensaje. Y esa es la luz. Y así podemos bailar juntos, ¿no? Podemos volar juntos y tener esa luz del ángel y empieza como de la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y es, empieza de cómo creamos los pensamientos de bondad y de bienestar para el mundo. y también empieza en invertir de pasar tiempo con Dios y un poquito más es acerca de, de que este mes del enero en, es muy especial para los vieron al inicio el, mi, mi foto y bueno la foto que pusieron y la foto que tengo aquí en la casita Nosotros llamamos Brahma Baba él es quien empezó, el primero que entendió que lo, lo que Dios quiere que seamos en este tiempo. Y él es un ejemplo para nosotros. Es nuestro no gurú, sino que es nuestro ejemplo. Que cuando tenemos... Cuando tenemos esta relación íntima y cercana con el Ser Supremo, es posible vivir una vida de, de poder y de frutos, un estilo de vida espiritual. pasar tiempo en soledad y pasar tiempo también con el mundo, pasar tiempo con Dios y pasar tiempo con el ser también y entender que en el mundo en el que estamos ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que quiero contribuir con este mundo? ¿qué es lo que quiero dar? y yo creo creo el mundo de bondad de cualidades. De ángeles. Y de libertad. Este es el mundo de los ángeles. Y él fue aquel que nos enseñó que era posible. Que lo que sea que hacemos, lo podemos hacer. Pero pero no nos apegamos a ello, no tomamos dolor de eso, no nos confundimos, sino es tomar esos poderes espirituales para vivir una vida de pureza. Él vivió esta vida los últimos 30 años de sus vidas y se volvió como un ángel. Y fue él en el 93 años, cuando dejó su cuerpo, pero él tuvo más de treinta y, y tantos años viviendo el, día, el estilo de vida espiritual y mostrándonos de que sí es posible. Entonces, él se volvió un, exam un ejemplo viviente y después de que dejó el cuerpo en el 1969, el 18 de enero de 1969, él, él es un ejemplo lo que sea que él dijo continuamente hasta ahora porque su presencia angelical, su ejemplo angelical, es un ejemplo para todos nosotros y es para todos nosotros que cuando uno vive uno vive su vida continuamente en esa cercanía con el supremo y se entiende uno mismo como ser espiritual es poder ser e irse más allá de todo aquello que no es correcto así que él es nuestro ejemplo y hasta ahora todavía un ejemplo que seguimos porque fue basado en su, en su conectividad pura, como un ángel. Entonces, ahora solo toma un momento. Piensa sobre ti misma, ti mismo. Como es hermoso ser de luz. Esa luz llena de amor y de paz. Y visualiza esa luz como esta luz bien concentrada en el centro de la frente. Es una luz de paz. Una luz pura de amor. muy poderosa, una energía muy poderosa. Y traigo mi atención hacia mi ser como ese ser de luz pura, ese ser espiritual y esa energía transmitiéndosela al cuerpo y siento cada parte del cuerpo con esa luz Y me conecto a mí mismo con el Ser Supremo ahora. Como un hijo del Supremo. Tengo una conexión y relación muy íntima. Siento su luz y su paz. Y también su poder. Y en esta conexión. Con mi cuerpo de luz llenándome de luz. Como un ángel voy más allá de la conciencia de este mundo material y exparso paz y amor a todo el mundo entero. Sirviendo a la humanidad como un ángel, soy luz, esparciendo luz, y a donde sea que toco con mis pensamientos. Sirva a mis hermanos y hermanas. Sirva a la naturaleza. Trayéndole Dianés, amor y paz. Disfruto el silencio de un ángel. Este dulce silencio. Lleno de amor. Luz. Oh, los humanos analizan, los ángeles saben. Los humanos esperan, los ángeles crean. Los humanos juzgan, los ángeles disiernen. Los humanos separan, los ángeles abrazan. Los humanos corrigen, los ángeles inspiran. Los humanos Piensan, reflexionan, los ángeles son. Los humanos piensan, los ángeles sienten. Los humanos oyen, los ángeles escuchan. Los humanos hablan, los ángeles no.